Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, me encuentro en estos precisos momentos en el destacamento de la Policía Nacional en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, acompañado del de Director Provincial de Salud, Luis Nelson Rosario. Luis Nelson, estamos en vivo para Telenor, eh, programa de mañana, Canal 10. Cuéntenos qué tenemos por acá en el día de hoy. Hoy tenemos la segunda parte, la toma de muestras, todos los reclusos preventivos que están aquí. Ayer se tomaron 27 pruebas, de las cuales arrojaron una muestra de 7 positivos a prueba rápida 9 positivos a prueba rápida, perdón. Esas 9 personas se les realizaron las pruebas PCR y ya se enviaron a Santo Domingo. Hoy vamos a terminar con aproximadamente 30 reclusos más que nos faltaban y el personal también de la Policía Nacional que trabaja aquí, a los que no se les tomó la muestra ayer, que no estaban de servicio, los que están hoy también se les tomarán sus debidas muestras. Las nueve personas que arrojaron positivo ayer ya fueron aislados del otro grupo de personas para prevenir el contacto y en el día de hoy los que nos salgan positivos también a prueba rápida también los iremos aislando. Estos operativos no solamente serán aquí se llevarán a cabo en, la, en las otras cárceles, en la fortaleza, en Vista al Valle y en todas las instituciones que arrojan muchas personas. Todas las instituciones, principalmente gubernamentales. A todos los empleados de todas. Nuestro gobierno tiene pruebas suficientes para que todo el que requiera una prueba se le haga. De las pruebas anunciadas por el gobierno, ¿llegaron a San Francisco? ¿no? Todas las pruebas que estamos utilizando son del gobierno. Además también, instituciones como la Fiscalía y la Policía, también tienen pruebas que están haciendo un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud Pública, aportando ellos pruebas y nosotros también. ¿Situación actual del COVID en esta provincia? Mira, eh, nosotros estamos en extrema mejoría. El número de camas, tenemos solamente ocupación prácticamente el 15 al 20% de las camas pertenecientes al COVID. Ya los casos que tenemos aquí en San Francisco, los casos vienen llegando de Villa Tapia, Salcedo, Nagua, Samaná y es muy poco lo que tenemos aquí. Esta provincia que fue la la primera en recibir ese golpe de COVID. Así mismo vamos a ser la primera que vamos a salir del COVID porque las pandemias son así. Bien, ahí lograron ustedes escuchar las declaraciones del director provincial de salud, Luis Nelson Rosario quien destacaba eh, todo lo consiguiente a este operativo de prueba rápida que se está realizando en este destacamento de la Policía Nacional en la cárcel del Palacio de Justicia. Destacaba que en el día de ayer nueve reclusos de ese centro eh, arrojaran positivo a la, al proceso de prueba rápida. Este des, eh, eh, aclaraba que ya estos eh, internos fueron eh, aislados para agotar el proceso, de, de, de, de, el debido proceso ante esta enfermedad del COVID-19. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, gracias Arismendi por este reporte en vivo.